I've been around for a I while now, working. you know? While well, you've been... ...indisposed? Stuck in the darkness? I've been busy. I operate in the shadows. Not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken. But I do my best work in the dark. Okay. Ah, and there's so much darkness out there! It goes deep! Uh -huh. And the things that live in it are vast, big bastards! <laughs> They don't mind getting a little bit of elbow room. <sighs> All that chaos and madness... It doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? <sighs> But up here... Yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you, you party pooper. You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. else? Everything else? ¿Puedo Alice? That's a little something ¿Te atreves, hacer algo lo vamos a Y ¡Hey, que una fiesta de YouTube! Espero que les de buena suerte. Regresamos con nuestro queridísimo amiguito, el Alan Wake. Ahora sí se viene, se viene. Porque este video, este, este quién sabe, porque luego me la juegan de muchas maneras. <risa> Pero puede que ya sea el final de esta aventura de Alan Wake American Nightmare. Venceremos en nuestro Doppelganger. Eh, combatiremos contra un monstruo bien gigante. No sé, pasa algo que no sabemos de nada. Tendremos poderes, no lo sé. Pero vamos a averiguarlo. Bueno, antes que nada, pues, este... Ahora sí les voy a mostrar lo que dice esto de la película de Elvis. A ver qué dice, porque sé que es importante. Ya que si se dan cuenta, antes, nos porque hay es que se quiere aprovechar a nuestra esposa. Y hay que evitarlo. Así que, bueno, vamos a darle. Para los que no, en la descripción también les dejo el minuto en la que se salta toda esta parte. Para los que no les interesa, si todavía nada más quieren ver balazos. Pero bueno, a darle. I el canister film film en mis manos. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule, moments snatched from times gone by, from a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about. Something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Esto lo confirma. Vamos a pedir Alguien nos motiva. He hechos algo muy bueno, chavos. Que si tienen una mujer que les motive. Una pareja, quién sabe. <ríe> pero sí, nos motiva a derrotar nuestra pulganger. A ver, antes, ya ven que luego no es obligatorio esto, pero pues. Luego hay cosas interesantes. Uh, otro musito, Otro municito. Uh, uh, uh. Uy, uy, uy. La ropa. Okay. I, I just to check it's but... The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit originally from the 90s. Oh, the last time I wore it was when I was still riding and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before we'd been at a party and I had dressed to the nines. On that lazy day I put on these old clothes worn and comfortable. Alice oh, made a joke about grunge. Me sentí un poco embarrassed, pero me stuck con ellos. Nos were muy felices. Estoy sheathed in buenas memorias para remind myself of what is at stake. de lo que está en De Cada vez se nota más que va a ser el final. Mm -hmm. Pero... neta, si no una sí, no, fiesta, pero la ropa que iba a la güey que estaba bien pashera, nada más. Yo lo hicieron así, de hecho, no. a ver si... <laughs> me, me grabo así, igual que en el siguiente a la güey que también lo pienso grabar ¿Quién ¿sabe? A ver... Vamos a ver qué onda contigo, Serena. Eh, veo que esto igual de emocionada. Eh, hola. Adiós. ¡Pua! Oh. Oh, ah, ¿qué? Hey. I'm hoping <risa> I can <risa> put an end to this now. You'd better. I really don't want that to happen to me again. It's like somebody vomited in my brain, like a sleazy movie that keeps looping in my head. I'll stop this, I swear. You know the part that's really screwed up? If you mess it up, It'll just keep happening forever, right? I don't think I can deal with that. Don't think about that. I don't think of anything but. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. This thing, I can probably help you deal with it. I don't know. It's almost like I'm not even in the same world anymore. Everything's just weird now. Fuck. Right. Yeah, I know. A lot of that'll pass with time. But being touched by the darkness, it's rough on you. It's a lot to process. Y yo no quiero que te quedes completamente por esto. Puede ser un poco tarde para eso, para ser honesta. Sí, bueno, hay grados. Al menos no estás en un punto en el que vas a ir yeah, well, a la pelea con personas y no cambiar sus bolsas de luz. ¿Qué? No importa. Lo que digo es que no estás solo con esto. En cualquier modo, estás amigo de Alice, así que, ya sabes... ¡Muchas gracias! Los amigos son amigos para siempre y por siempre. ¡Las buenas! <laughs> Ah, no, sí, es que como que a ver, o sea, me, sor me sorprende que ella sea la que peor lo esté pasando. suena que la maten. <ríe> y estaba medio tranquila. <ríe> bueno, ¿Quién sí nos obligó, nos dijo, favor, haz algo", pero pues. Eh, eh no, la red nunca, nunca es algo importante las llaves, ok. Vamos a aprender Hola, Hola. La fotógrafa, ¿La fotógrafa Alice Es la voz de Alice A ah, la bestia Me gustaría escuchar más, pero la neta Usamos que no es algo muy importante o sea, sí, sí, está como que una entrevista La onda, pero Ahora sí viene el perro, ya con una señal completa Vamos a ver qué pasa Al fin Después de, de poner toda la escena en su lugar O sea, ya la escena va a estar completa Tal cual ha sido escrita por Alan Wake A ver, quiero recargar balas antes de que pero es de, es de, ya ven que la otra vez me, se me acabaron no sé por okay. qué si me enfrento con pulo gigante también tenemos muy frustrada bueno y ahora sí para esto momento he guardado todo esto Al primero quiero usar las potentes no primero las, las estas de aquí y en, el, en cualquier caso uso las potentes son las negras again the champion of light enters the final trap track. the new reality is almost here all he needs to do is change the details of the scene ...push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Ustedes no se sienten cada vez este nervios cuando llegan aquí? <laughs> Yo ya okay, se digo que pues algo, algo va a pasar, o sea... en una hora tarea la noche, ok... Tengo que me acuerdo. a la, a la, a la... No, si ¿sí era? Sí decía sí, porque le, le, le puse mucho era el verano no sé si me acuerdo ah no el verano estaba a punto de estar a su fin hay otra cosa nueva había un post una película de cine negro ver. paz, porque ¿quiero hacerlo emocionante? Eh, era esto no esto esto esto cine negro un foco iluminaba el extintor de incendios rock ¿Y ¿era esto? Oh sí y en la última parte no te pases de lanza. La película de Alice estaba en el proyector. <risa> Definitivamente dejaron lo mejor para el final. ¿Preparados, esteros? 3, 2, 1... ¡Ah! un <risa> <Pac>, momento! <me remontó. risa> bueno, ahora sí. Agarramos la película de Alice y se el proyector, el proyector, nunca son una de estas, <risa> así que, ok. 3, 2, 1, a darle. Prepárense. Prepárense, prepárense. prepárense, prepárense, Ok, ya no está cosas negras, ok? Verse, verse. Oh, come on, buddy. Why don't you... Oh. Watch, watch. Yes, Vamos a besar, Suena a besar, pico, pico, pico, pico, pico, pico. Vaya. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> oh. too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events or merely a dream, a memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time and another place far far away from night springs no Matu. what the fuck you <laughs> you pensaba que no sé. ¿Nos iba a transportar a otro lugar o íbamos a tener una batalla más ética? Ok Estuvo bien Ok Ahora estoy dudando Igual cambio la música de ahorita <ríe> Que luego me voy a copiar las cintas misterios Pero pues <ríe> No está tan no, Está tranquila No, man, no. Bueno El lado bueno Es que ya no tuvimos que gastar más armadura Bueno, más este, armas y cosas así Ah, me parece que está Xbox No sabía yo eso Bueno, sí, está en YouTube pero ¿what the fuck? O sea, genial, o sea, no tuve ni idea o de esa así que una No, no, no, pero... Era nada más eso. Tan simple como poner la película de Alice. ¡Pum! echamos o sea, al doppio, Como ¿no? los campeones de la luz, viste, Con luz. Con luz... Hicimos como una lamparita, dopo, ¿no? Pero con una perdón, proyección de... de cine. No, te no había conocido a Alice. O Sabía que era rubia, te juro que fue. En esa parte pensé era rubia. Ay, qué bonito, eh, neta... ¡Buah! <ríe> qué bonita historia. Y ya es trató porque, no, si ¿sí? estaba en el otro mundo... Eh, pues, bueno, supongo que sabían que no era yo, porque se ve como dijo, ¿Pagan? <ríe> y digo, sí. Y luego le dan bien tranquilito. <ríe> no, mato, esto bien Buenas eh. Bueno, ficheros. Así es toda la historia. <ríe> y espero no sé voy a jugar a otros juegos o se dice no sé que a la no sabemos nuestras no vidas aún o quién sabe dependerá de cómo les gustan estas cosas estas historias pero bueno sé que hay varias vidas así que no es que te juro que yo pensé que iba a ser algo más ojo tampoco hemos recogido todos los manuscritos eh o sea es algo que nos faltó todo eso de no sé porque había varios momentos que no agarré. lo que se ve que me faltaban armas que no vi. Bueno, cualquier cosa, si ustedes quieren probarlo, lo pueden tener. Pueden jugarlo, profundizar más como quieran. Ya están en Xbox y en, en Epic Games, aunque no sé. Yo lo agarré gracias por la oferta, pero pues. <risa> no vengo cada quien. Así que bueno. Es que no sé. Ah, mira todas las músicas. Muy épicas también. Me iba un soundtrack. No sabes, tío. Que he buscado músicas tan épicas como esta y... Uff. Bueno. <risa> ya que es que echarme un poquito de platiquita Así que... Ahorita que acaban suscritos porque no se los chuten todos. A ver qué pasa. Igual algo más. O al menos... No sé. Vamos a verlo. Alan Wick Junior Through The Night. Will continue. <risa> Hasta que esta no acaba, hermanos. Alan Wick va a seguir. No será el inicio, ¿no? No. Sí, estamos todos en el inicio de la aventura. No. No me digas que todo es un sueño. What? <ríe> ya nada más. ¿Todo era un sueño? <ríe> ¿Qué? Todo fue un sueño. A ver, ¿cuántos ah, manuscritos? Mira, nos faltó esto: Party y Old Página perdida. Nos faltó. Ah, no, sí, conseguimos todo. Vamos no, como la doctora la... Miedos. A la... la bestia, este no lo habíamos visto, eh. Todo estará como los demás. Nueva realidad, fragmento 3. A la bestia. <laughs> to This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? I'd found her film from the pile of containers in the back. I'd threaded it into the projector. I swallowed hard, staring at the screen, hearing her voice. The sunrise I remembered so well only moments away. And then Mr. was there, nailed by the projector's uh, beam, caught yeah. in his own trap. He shouted at me, first in confusion, then rage. And then the sun oh, came gee. up and things started to burn. Qué buena frase, ¿eh? Somos café de salud, hermano. ¿no? ¿Ok? Estos ¿Son manuscritos que aparecían después de, de todo esto? Si ustedes quieren que les muestre toda esta parte que nos faltó, ustedes comenten, pero si no, no hay problema con esta historia. A ver, quiero ver antes de acabar con todo esto del video. ¿Hasta dónde se guardó? O sea, si puedo continuar la historia, ¿qué pasa? ¿Te imaginas que... Ah, no. Ya es al proyector y ya... Excelente. Bueno fiscal. <ríe> Yo sé que el video de hoy está un poquito más cortito, pero no hay problema, Sería si al final. Espero que les haya gustado. Veré. Intentaré ver los otros Quakes. Están muy buenos. Y que sigan hasta. ¡Adiós!